Buenas noches, buenas madrugadas, buenos días, buenos lo que sea, donde sea que estén escuchando este, su podcast favorito, Nada es original, que como saben, bueno, es un podcast que eh, usualmente habla de cine experimental y, y sus derivas, pero también nos hemos dado a la tarea pues de recorrer otros ámbitos de la creación experimental, no solo eh, eh, visual, sino también en los últimos capítulos, que, curiosamente, ha sido la experimentación sonora. Y bueno, pues hoy este, este capítulo especial que estamos eh, eh, presentando eh, tiene eh, la curiosa eh, cualidad de que es nuestro capítulo número 100. De verdad, no sé cómo lo hemos hecho para llegar a 100 capítulos de este podcast. Y pues bueno, para, a manera de celebración tenemos una invitada muy, muy especial. Pero antes de platicar con ella, quiero agradecerle a mi querido... Eh, amigo y, y mentor que ahorita se encuentra allá en el Monterrey canadiense el maestro Antonio Bunt ¿Cómo estás Antonio? Hola, ¿qué tal? Mucha? Pues, con la novedad de que sí pude estar eh, me soltaron antes entonces pues Ah, fantástico Sí, porque pues, iba a estar, ya estar de... porque, porque además pues 100 eh, programas no se cumplen diario, así como 100 años como 50 años entonces pues era, era muy importante, ¿no? Entonces, pues, pues sí, tuve, tuve chance y me da mucho gusto de estar pues celebrando, como dices bien, pues no sé cómo lo hemos hecho, pero aquí estamos. <risa> El, todos usos horarios distintos ahora y hay veces que son más, entonces, pues bueno, aquí, aquí andamos. Sí, cara, ya ha sido, ha sido un recorrido bastante diverso por, por la cantidad de personas que hemos invitado y por la cantidad de como dices tú, usos horarios, simplemente ahorita te tenemos a ti como que son como una hora, dos horas adelantado, es pues una hora y, y, nuestras, y nuestra invitada está dos horas atrás, entonces bueno eso es una locura maravillosa, y bueno pues sin más preámbulos, vamos a presentarle, a presentar a nuestra invitada que es eh, de Aide Jiménez, que nos visita ahorita, en este momento está en Los Ángeles, y una, ella es una artista eh, transdisciplinaria, eh, activista cultural y curadora, que bueno, básicamente se mueve en esa región entre Los Ángeles y Tijuana. Aide, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este capítulo número 100. Gracias por la invitación y felicidades por todo el trabajo. La verdad es que es, se nota esa pasión cuando llegas a ese número de capítulos. Sí, quién sabe qué qué cosa hemos hecho, pero lo, de, lo, lo dijimos la, la semana pasada, nos ha salvado la vida varias veces, platicar con la gente, poder compartir su, su proceso creativo, eh, su proceso eh, pues, eh, sensorial, su proceso de, de sanación incluso, ¿no, Maestro Bunt nos, este, nos, ha, nos ha ayudado a, a seguir otra semana. Y bueno, también nos acompaña, ella no es invitada, ella es de casa y, y estará aquí mientras... La situación, eh, se lo permita, nuestra querida Yadira, eh, Yadira Gutiérrez desde Tijuana. ¿Cómo estás, querida? Hola, muy contenta de estar aquí hoy celebrando, Maestro Bond, dicha. Los 100 capítulos de nada es original, no lo puedo creer, si yo no sé cómo llegamos aquí pero estoy más contenta de saber que nuestra invitada de hoy es Aide Jiménez, a quien tengo harto aprecio y una gran admiración este, creo que es una celebración súper especial porque no solo tenemos a una mujer de acá de, de, mis, de mis lares de mi región, sino también súper trabajadora, ya quiero saber, bueno y escuchar, me encantaría esto que, que pudiéramos compartir de todos los proyectos que has desarrollado aquí en en el área fronteriza y este y pues obviamente que todos puedan saber acerca de estos proyectos que ahora estás realizando en Los Ángeles. Gracias. No, Igualmente, gracias. Sí, yo soy fan de Yadira. Aquí somos puras morras que nos apoyamos, <risa> eso es la fuerza del norte. Así me dices. Sí, y pues la verdad es que sí, como bien dices, Yadira tiene, eh, Aidea tiene un montón de, de proyectos por demás interesantes. Eh, por ejemplo, este me llama mucho la atención, eh, el, que dice, exploradora en los reinos de los enfoques artísticos y holísticos para la curación a través de frecuencias de sonido, vibraciones y música de computadora. Eso suena enloquecidamente fascinante. ¿Por qué no nos platicas un poquito de qué se trata esto, idea Ok, este, pues se trata de una práctica que que viene desde un ángulo artístico, pero con ganas de sanarme eh, a mí misma, pero a, a la vez también. Ay, voy a decir una majadería, pero a lo mejor este, mejorar la, la estética de la música de wellness. Este. Que, pero para mi gusto, este. A lo mejor hace falta una refrescada. Y, y bueno, me di la oportunidad de, este, de desarrollar esta práctica a través del de, eh, uso de una, de una tecnología. Pues quizás la, la tecnología es de lo más antiguo, pero su aplicación es moderna, contemporánea, y se trata de utilizar vibraciones, sonido este para, eh, para llegar a estados de, de mentales como brainwave, soy media pocha, ¿se ¿vale? Okay. media muy, muy sí, pocha. sin duda, sin problema, sin problema. Este eh, se trata de, de utilizar frecuencias y sonido para que se apliquen en todo el cuerpo y además para cuando lo está, estás escuchando, que tu cerebro ah, literalmente agarre la onda de frecuencias este que pueden ser beneficiosas y, y lo repito es desde un ángulo ángulo artístico pero también como como miembro de una comunidad y, y este digo miembro pero bueno y, y, y como humano pues siempre estamos buscando esta como estabilidad de salud no entonces eh, Básica, com, básicamente compré una cama que tiene bocinas adentro de esa cama. Me convencieron, pedí din, dinero prestado para poder hacer esto. Y este, con el tiempo, pues, ya, ya hace como... Pues fue en el 2015 que inicié esta práctica. Pero me, me he tardado, o más bien, he tomado mi tiempo en, en desarrollarla ofreciendo sesiones de... De, de música, vibroacústica, a gente quien quiera, o sea, quien quería probar esta cama estaba en NetNet, Net, Tijuana, por mucho tiempo y a veces lo llevaba ahí a lugarcillos como, como invitada, como de, para instalar ahí un, un como un, ahí una, unas sesiones temporales, pero así pude aprender yo, así como, como este, preguntándole a la gente qué es lo que necesitaba, viendo qué puedo yo hacer con lo que tengo, que eran sonidos, este, instrumentos digitales, este, como dice ahí, música de computadora, no como que en realidad cuando inicié era pura música digital. ¿no? Y normalmente uno escucha de, de como de baños de sonido con singing bowls, con estos cuencos tibetianos, este, con gongs, con... Eh, otros, otros tipos de instrumentos acústicos, y yo tenía esta, bueno, todavía la tengo, pero no, no, no está aquí conmigo, tengo esta como este aparato que básicamente si uno lo prueba puede sentir que está flotando en el espacio, que está volando por el espacio, que está como abajo del mar nadando como sirena o sea, hay muchas descripciones que la gente me ha compartido para describir las sensaciones, pero lo más importante es que estaban relajados y en cada persona que, que casi todos y todas veía como que llegaban a un estado de relajación más observando su respiración y este y se alcanza a ver cuando estoy dando la sesión y estoy viendo como su cara mientras estoy haciendo la música en vivo en audífonos y ellos y ellos acostados este, se ve que, que empiezan a roncar pero no están dormidos porque en cuanto se acaba el sonido abren los ojos entonces como que se alcanza a ver ese, ese que llegan a ese estado y pues ha sido empírico el, el aprendizaje no y, y ahora pues qué más les puedo platicar este ¿Usted o tiene alguna pregunta sobre eso? ¿O? Yo puedo hacer como un aquí un, un pequeño comentario para que las personas que nos están escuchando nos entiendan un poquito más de lo que estamos platicando. Eh, el espacio que Aide comenta, donde tenía esta cama, con estas, donde realizaba estas sesiones de vibroacústica, eh, se llama NETNET, es un espacio cultural independiente de la guerrilla, cultural independiente de Tijuana que se ha mantenido activo por muchísimos años. Creo que es uno de los más viejos aquí en Tijuana, eh, está ubicado en un pasaje muy colorido, el Pasaje Rodríguez, y este espacio ha sido clave para el desarrollo de la música experimental, del noise y de efectos y de espacios, perdón, y actividades distintas a las que pues podríamos entender como culturales, ¿no? Un poco más abiertas, este, cine expandido, eh, festivales, inclusive un, un proyecto muy, también muy curada eh, que tiene ahí desde hace mucho tiempo que es el ¿Qué mmm, ¿sí el nombre? De festival. Borderland. Sí. sí. ¿Cómo es el nombre completo? Borderland, Borderland Noise. Borderland Noise, exacto. Entonces, este, como que ese espacio ha sido clave en el desarrollo experimental sonoro de Tijuana. Y entonces creo que es, es un espacio súper interesante que ojalá todos puedan tener la oportunidad de conocer. Si están en Tijuana, por favor, vayan, segundo piso, pasaje Rodríguez. Y este, tiene diversas actividades aún todavía, este, activo actualmente y estas sesiones de vibroacústica son súper interesantes. Yo, lamentablemente, no sé por qué nunca le seguía el rollo ahí de las veces que me lo ofreció, <risa> pero sí he visto cuando la gente toma como estas sesiones y he visto también ciertos resultados en piezas audiovisuales, como por ejemplo, eh, creo que forma parte, si no me equivoco, de este proyecto que me encanta que se llama Letellé, que es un proyecto audiovisual también donde se ve la, la práctica de, de exploración sonora de AIDE, que ojalá puedan ver todos, les vamos a poner el link para que lo vean aquí. Y, este, y bueno, creo que es importante también como marcar el contexto, ¿no? de dónde está este espacio, de toda la práctica de AIDE, que es como algo que nadie más está haciendo aquí nadie más lo está haciendo aquí y creo que sí es un proyecto súper interesante y bueno en este proyecto audiovisual quizás puedan ver un poco más de, de lo que Aide está hablando de cómo es la descripción de esta cama de, de los aparatos que ella utiliza y este y un poco también se ve aunque no como el testimonio que nos estás contando ahorita se ven las reacciones ¿no? de, de las personas que tienen estas sesiones contigo Gracias, Oye, pues, ya diré. Pues qué, qué, qué maravilla, y de la verdad es que, bueno, yo sí te confieso aquí en esta alta tribuna que hay veces en las que uno, en la que no puedo dormir, y sí agarro mi YouTube y busco cuencos tibetanos sí. o, o cosas así, porque sí te digo, literalmente uno, por así que me voy a ver bien místico de Tepos, uno es energía y resuenas con esa energía, y de repente, pues sí, mi cabeza está muy, muy, estoy pensando, ¿qué, qué más inventar para que este.? Eh, da, darle vuelta al festival o cualquier otra cosa que esté pensando y la, y, y la, la música te calma esta experiencia debe ser súper interesante ya ahí les vamos a compartir el, el, el link a la página de idea para que como dice yadira tengan la oportunidad de explorar un poco más además de que bueno pues ahora sí que por ser una este, no sé si, si lo que nos vas a compartir ya nos contarás ahorita Aide, si la, la, el, el set digamos que, que, que nos vas a compartir al final de, de este podcast va, va por ese lado algo algo habíamos platicado que, que sí que ibas a incluir alguna pero bueno ya nos contarás por okay. lo pronto avisarles que al final o sea cuando se termine la entrevista no le no, no, no, no, así que no, le, no no le cambien de canal porque eh, tenemos una una, una eh, un, un set especial que, que de preparó para este capítulo especial y, y bueno, ya tendrán que usarlo con audífonos porque sí, sí es este es, es, es eh, particularmente más disfrutable Pero bueno, eh, Maestro Boon no sé, ¿cómo ve? Usted que siempre anda bien ansiosote, a lo mejor le vendría bien una sesión de, de, de vibroacústica justo justo en eso estaba pensando mientras estaba hablando la idea la verdad es que sí me me, me estoy estoy ahorita viendo los vuelos a Tijuana porque la verdad es que sí siempre siempre a que... Los Ángeles todo aquí no tengo visa entonces este pues no no no tengo chance entonces pues, y, y no pienso sacarla entonces además huí de Los Ángeles en el 2005, pero esa es una historia para otra ocasión, que, a ver si se las cuento en algún momento, de estado de ebriedad, o estado de iluminación, a lo mejor en una de esas les puedo platicar, qué es lo que pasó en Los Ángeles y por qué me tuve que ir, aunque sí me gustaría regresar, pero en otras condiciones, bueno, pero esa es otra historia que, que no es para <risa> programa pero la verdad es que me, me, me parece bien interesante esta, lo, lo, lo terapéutico que pueden ser las disciplinas ¿no? y sí es bien interesante también como cómo lo, lo, lo curioso de que estos últimos programas de, de nada es original han estado destinados a la música al sonido pero no cualquier música no cualquier sonido y eso es lo que me ha parecido como muy, muy interesante, porque en mi práctica siempre le rehuyo a la música, ¿no? Entonces, eh, mi práctica de, de cine, ¿no? Entonces, hay, hay algo que me, que, que me gustaría practicar, que yo creo que es como que, que nunca se agota el, el tema, porque yo creo que cada quien lo vive distinto. ¿Qué, qué, tan, qué tan importante eh? O, o, ¿O qué tan eh, influyente ha sido trabajar pues, en, en, en dos naciones? O, o, en este, o en esta zona que particularmente Tijuana pues sí ha sido como un, un, un semillero de, de trabajo sonoro, de trabajo musical, muy alternativo, nos llegan de pronto eh, ejercicios experimentales bien interesantes, pero, digo, no sé, a lo mejor corríjanme. Tiene que ver con, con la cercanía, con los Estados Unidos, con, con las comunidades migrantes. ¿Cómo ha sido este trabajo? ¿Cuál, cuál ha sido como, como la influencia que han tenido eh, el estar en una ciudad como tan, tan particular como, como lo es Tijuana? Pues crecí cruzando la frontera desde el kin desde kinder ¿no? hasta la prepa y definitivamente experimentar dos distintos universos en términos de, de, de economía, o sea económicos este y también culturales, eh, pero también hay, es, o sea, no son totalmente distintos este o sea, hay una fusión en algún lugar para los que pueden experimentar los dos lados, ¿no? Pero definitivamente siempre se ha sentido como una ruptura, una herida, ¿no? Cruzar, estar en la frontera, estar alrededor de la frontera, tener que cruzarla, tener que sentir este, la autoridad eh, y... y, y y entonces, o sea, la autoridad de, de, que, te tienen, de que ellos dar permiso para cruzarse me hace, pues, pues, lo más gacho que, que puede existir, ¿no? Que, que alguien te, que te diga que no te puedes mover, ¿no? Y Adira tú que también bailas, ¿no? O sea, es lo más natural, las frecuencias, la energía, todo es movimiento. Entonces, literalmente se siente como lo mayor que, o sea, es lo, lo que más me ha influido yo creo que en, en, traba, en mi trabajo... Este, artístico, pero no como, no, no está expuesto estéticamente por todos lados, pero sí es una influencia como una razón para mí, de sentir que tengo que sanar esa ruptura, de alguna forma u otra, no de, de crear espacios que a lo mejor pueden este, este, alcanzarse, pero pues quizás sonoramente, no por eso está en radio que surge de, de del, desde la pandemia, ¿no? Que, que no que el espacio de se cerró a las pues, se cerraron las puertas al, al público y pues no queríamos dejar de participar en la creación o o promoción de, de, de más bien participar en cultura, ¿no? En, en, y entonces sí definitivamente. Sí es un destino, Tijuana también para muchos que tienen esos intereses, entonces se me hace una, o sea, otro factor muy importante que, que, que, pues, que influye el querer hospedar a gente en un espacio de, de trabajo o de compartir como es NetNet, este, para que conecten con personas locales o viceversa, ¿no? como pues para gente local que quiera conectarse con otras personas y que a lo mejor lo van a hacer solamente ahí por el momento porque no tienen visa, ¿no? Entonces ahí pueden conocer quizá personas que les puedan compartir otras oportunidades diferentes y así. Muchas personas de este pues viajan a través de su trabajo ¿no? como nosotros ahorita estamos viajando y conectando en otro espacio que no es de, en donde estamos ¿no? y pues sí definitivamente es algo como como siempre es algo muy presente y ahorita que estoy en Los Ángeles, yo, yo me, me tuve que ir de Tijuana muy, muy a la brava por cuestiones de, de seguridad y así, y entonces me vine para acá y estando aquí vivo en, en Koreatown que, que en realidad es como mid-city hay mucha gente de México y de El Salvador y, y pues estoy entendiendo mucho qué es lo que, o sea, estoy entendiendo la batalla de la migración forzada, ¿no? También, entonces, pues es, es, estando aquí mis vecinos todos son de otros, de, o sea, culturalmente de otros, de, otro, de otros lados, ¿no? Entonces muy es muy interesante tener... Eso como parte de tu experiencia de la vida, pero en realidad pues lo, lo más importante se me hace, es poder estar en movimiento y entonces de ahí ha salido ese aprendizaje, ¿no? Y creo también que esa, esa frontera que, que, que, que, que todos vemos y que imaginamos de, de Tijuana con relación a Estados Unidos es una frontera porosa, ¿no? Que sí es cierto que es una herida abierta y que de alguna manera cada uno de nosotros intentamos sanarla, ¿no? Pero que también la siento yo que es porosa porque justo el arte va y viene, ¿no? Va y viene. Esto todo es una sola región. O sea, ese camino dorado, los San Francisco, Los Ángeles, San Diego, Tijuana, o sea, existe existe y yo lo conocí gracias a Borderland Noise también y a muchas actividades de NetNet en donde realmente o sea, infinidad de artistas del otro lado, que así le decimos no a Estados Unidos vienen a Tijuana y vienen con sus proyectos musicales y vienen con sus proyectos artísticos y bueno este NetNet es uno de los tantos spots en donde podemos ver que esa frontera se borra, ¿no? se borra a partir de, de la compartencia de la creación artística lo cual es también muy interesante y también creo que dentro de todo pues el, el hecho de que AIDE tuviese que moverse de Tijuana ha hecho que esta red siga ampliándose ¿no? y siga Creciendo, ¿no? Esta, este tejido de, de contactos y de actividades y de relaciones binacionales, si se puede decir de esa manera, ¿no? Pero en realidad esta vaina es una sola región. Sí, en, en realidad es importante eh, aclarar que pues no lo estoy haciendo yo nada más, ¿no? O sea, el netnet el net se trata de descentralizar, de no crear un espacio donde todo y todo, o sea, es, es ser un espacio en la red, ¿no? Y, y ahora que no estoy ahí, o sea, fue el justo, o sea, las razones por las cuales me, me fui no fueron chidas para nada, pero resultó ser lo más necesario para, yo creo, NetNet, net, para que se convirtiera en una cooperativa genuina, porque yo, pues antes era como la encargada y pues, pago la renta porque tengo trabajo en Estados Unidos. Y ahora pues sigo haciendo lo mismo, pero yo ya no estoy ahí, entonces ahorita estoy ahí para ser guía para que podamos entre varios este, pagar la renta, una, eso es aparte, pero también cuidar del espacio y hacer del espacio lo que tenga que ser para sus grupos y sus comunidades, no somos un, un colectivo que va creciendo y este, justo este... 26 de febrero eh, estamos invitando a gente que quiera unirse al a espacio de alguna forma u otra para practicar la cultura cooperativa pues que le caiga a las 4 pm ahí en NetNet, yo voy a ir a Tijuana a eso eh, y este a comer tacos también y acá hay también, pero la neta, allá con ustedes mejor y y también es para este pues, que sirva como un inicio de una serie de eventos que, que son como juntas de NetNet. -net. O sea, el NetNet -net ya va a cambiar en, en su forma como NetNet -net Space y Radio. Y propuse que cada cuatro meses tuviéramos una junta en Tijuana, en San Diego y en Los Ángeles para los que estamos en NetNet -net o Net, -net Radio. Y para que sea como temporal, ¿no? Cada o sea, y no, no sea tantísimo trabajo, para, o sea, cada mes, pues no, pero cada cuatro meses en Tijuana, pues invierno, verano, digo, invierno, este, primavera, verano y otoño, en cada ciudad nos rotamos. Y pues para, para tener como un tipo de open mic, para compartir y tener algo de, de, de como de celebración cara a cara, ¿no? y en Estados Unidos necesitaríamos como hacer y, y también para recaudar fondos la verdad es que tenemos costos pero entre todos y pagamos renta entre todos o sea o sea lo que sí es es que queremos sacar dinero para programación pues porque este, la gente viene desde muy lejos o la gente local toma su tiempo para para crear su práctica y, y ser más masters y maestras en todo lo que hacen y, y es importante poder retribuirles que es un costo que antes nos llevábamos unos pocos por la pura pasión, pero no, no se trata de eso pues, se trata de como de practicar entre todos, esta, esta de cuidar los commons lo que tenemos en común y en este caso pues ese espacio en internet como la radio y ese espacio en donde se crea, crea, donde se des desarrolle más bien como... Lo, o sea, por ahora es en tres ciudades, pero... Porque estamos en estas tres ciudades organizándonos para esto, pero puedes seguir en otras ciudades, ¿no? Se ocupa en un espacio tipo de cooperativa de... Ahí, est ahí estamos experimentando con unas estructuras para eso, ¿no? Ok, el plug, ya fue ahí. <risa> Hoy oh, no, pues ya quisiéramos que esta, este tipo de, de, de situaciones se replicaran en muchos lugares, ¿no? La, la, la, digo, Tijuana tiene una magia ahí que se, se confluye en un montón de, de circunstancias para que haya una vida cultural riquísima, de la cual, pues, no, no todos los, los que no estamos allá nos enteramos. Y, y pues, bueno, sí, sí, sí, tenemos que hacer algún día ultracinema presencial por allá para que podamos hacer estos intercambios que siempre. Siempre soñamos, ¿no? Justamente para, para traernos gente del otro lado, de, de gente que hay pues en Los Ángeles, yo tuve la oportunidad de conocer muchas muchos artistas en Los Ángeles, pero pues hasta, hasta el centro es más complejo, entonces igual que, que lleguen a, a San Diego y que se brinquen y ya nosotros los organizamos, Luego ya, ya estamos soñando con, este, con esa, con esa eh, eh, versión de ultracinema ahí en Tijuana, pero algún día, algún día lo lograremos, por lo pronto... Eh, eh, Ahorita que mencionabas, Aire, la, la, este eh, proyecto Net, Net Radio, por supuesto, eh, nos, nos pareció muy, muy interesante Y tengo que avisarle a la audiencia que a partir de este capítulo, el número 100 Empezaremos a, a, a formar parte de la programación de Net, Net Radio Entonces, además de, de poderlo escuchar en, eh, en los, las redes tradicionales Tendremos un día de la semana en el que, digamos, estrenará y el, el, el podcast en NetNet Net Radio y pues ojalá que eso también nos ayude a, a no solo a contribuir, poner nuestro granito de arena para que el proyecto de NetNet Net Radio eh, crezca se mantenga, sino también para poder eh, llegar a otras audiencias, ¿no? a otros eh, eh, a otros lugares y eh, eh, ¿cómo se llama? y pues tener, tener pues, la posibilidad de, de, de predicar la palabra del cine experimental en otras latitudes. Y bueno, pues, eh, no sé, Maestro Bunto, ¿cómo ve? Lo, lo, lo, lo, la coincidencia es que también vivía en Correa Town, Los Ángeles, Entonces, <risa> y, Usted si es un creo. cosmopolita, Maestro Bundo, usted ha vivido en cuántas partes del mundo, luego, luego haremos un podcast y si sí historia había, había un camión de tacos bastante bueno, pero pues yo creo que ya me había por ahí, pero bueno eh, no, la verdad es que a mí me parece bien interesante platicar con con, con eh, artistas que hacen sonido que hacen música, porque insisto es lo que menos me ha menos he tenido acercamiento en mi práctica eh, pero mi pregunta ahora sería como, como un poco jugar al abogado del diablo <risas> eh, ¿qué, cómo, qué, ¿qué papel juega la imagen? cualquier tipo de imagen en, en tu práctica porque yo siento que, que hay como, como ciertos elementos que, que ¿Qué te inspira? ¿Qué imágenes te provoca? ¿El resultado? Y, y, y bueno, eso sería pues, en general ¿no? La, la pregunta, ¿no? Como las imágenes, ¿qué papel juegan en tu, en tu trabajo? Gracias por la pregunta, pues... Nunca me he, con, me he considerado como una artista visual, ¿no? Ni... ni como no me he enfocado mucho en lo visual tampoco como de yo como artista aparecer en un concierto con una cierta imagen tampoco ni en ningún video o querer sacar videos en realidad con mi música o nada por el estilo pero este creo que digo bueno una es pudiera ser útil pero whatever eso no vamos a, de eso no vamos a hablar pero lo, lo que quería compartir es que el son, o sea, a mí me fascina el hecho de que, que con mis sonidos pueda yo este, crear una imagen eh, en, la, en, el, en, la, en la imaginación de alguien. Este, las, mucha de la musica, música que hago es, es basada en, en grabaciones de campo, en field recordings. Luego las amplio y Hago mis propios como configuraciones e instrumentos digitales para poder utilizarlos como instrumentos. Y una de las piezas que les voy a compartir, dos piezas las voy a cortar, pero una de las piezas es más a base de eso. Y lo quería compartir con ustedes porque, como nada es original, especialmente ahí, ¿no? O sea, es un sampleo de un sampleo de un sampleo de una grabación que existió en, en, en, mi, en mi pasado, en mi vida. Es un, un recuerdo que ahora ya quizá que o sea si escucho una de las piezas o sea si escucho una de esas piezas ahorita pues me puedo recordar el momento que saqué la grabadora y grabé al niño en el tal tiendita jugando con los instrumentos ahí él y yo dije no pues voy a ir para allá corriendo ¿no? entonces o sea, es o sea representan mom momentos en donde yo tengo que ver que algo va a suceder o o si no, es algo que me doy cuenta que está sucediendo por el sonido y luego voy, corro y agarro la grabadora o el celular o lo que tenga y no importa la calidad, no soy audio file, o como se le diga, a que tiene que sonar exactamente perfecto el sonido y entonces pues con lo que, lo que venga, ¿no? Y, y los sonidos pues son muy, muy texturales, también pueden eh, eh, convertirse en texturas que, que a mí me, me gusta más eso y que decir que esto es la imagen de un árbol y decirte que va a ser un árbol, ¿no? O sea, es más bien como, eh, como de construir la forma de, de, de, de experta o de, de autoridad. Yo no, no me interesa hacer eso. Entonces, si me enfoco en un espacio sonoro, puedes tú ser el experto de tu imaginación y de las imágenes que te vengan. Eh, con todo eso dicho, el... el la, la, el proyecto que mencionaba Yadira TG es un, un cortometraje de, de, a base de, de mi práctica y, y de algunas piezas que, que le compartía a Ejival de Static Discos y este, pues La Casa del Lago pues, nos comisionaron a hacer este cortometraje y pues, pues es algo muy grande, o sea una gran parte ahí lo visual no pero en realidad son como espacios, lo que se alcanza a ver son espacios donde he grabado sonidos, o yo, me preguntaron, ¿a dónde quieres ir a grabar sonidos? Y, y eso lo vamos a filmar, ¿no? Pues saqué la lista y, y aparte agregaron unos, unos spots, los de producción y el director Ángel Estrada, de Tesoro, y este, y pues, en todo hay una línea o algo que nos que, que une todo esto y es la apreciación a lo que se está viendo, escuchando viviendo, en realidad más que nada lo que se está viviendo ya sea el, la percepción del sonido la percepción de lo que se está viendo y que wow, no manches qué está pasando y a lo mejor el sonido no está muy significante pero no, no importa tanto eso y a lo mejor luego llego a, a la grabación y, y ni sé qué era, ¿no? porque todos los, el celular te lo graba con numeritos y y ya, fechas también que sí se pueden encontrar, pero en realidad es pues, un archivo ahí de Oquis. Tengo un archivo gigante que ni sé qué hay ahí adentro, ¿no? Es como... Pero son memorias, son ar memorias archivadas, ¿no? Y pues entonces sí llegan mucho, muchos recuerdos visualmente, pero en realidad son más... para deconstruir y crear nuevos, no, no para quedarnos ahí. Está, está fantástico eso, pero antes de, de seguir sobre el tema, Yadira ya se va. Yadira, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, gracias a Ide por ser parte de esto y este, ya quiero escuchar esas piezas. Vamos a, a esperar el momento del show. Gracias. Muchas gracias a ustedes, querides, y nos vemos pronto. Gracias, suerte. Gracias, muchas bien, horas. gracias. Bye. Bye. Y, y pues sí, hay de esta, digo, nosotros sí nos, nos causa, eh, eh, creo que sé por qué te preguntó esto Antonio, porque nos causa como conflicto de alguna manera, somos más visuales, ¿no? Estamos más metidos en la onda visual, de hecho el maestro acaba de, de, de, de confesar que, que el, el audio es lo que menos le preocupa, a veces, ¿no? Y eh, en mi caso, por ejemplo, yo sí, me, sí me, me gusta editar con el ritmo de la música. O sea, de hecho antes de empezar a editar Busco el sonido, busco la música Busco el, el acompañamiento Y ya con sobre de eso me, me, me, me... Pero sí, o sea, digamos Esa parte musical me gustaría tenerla mucho más desarrollada eh, Y ahorita lo que nos cuentas Pues es, es, es, es fascinante Porque bueno pues es otra manera De, de visualizar todo de, En tu mente Ahí sí me imagino que a lo mejor no es no es que tengas imágenes preconcebidas cuando estás creando, pero sí, ya, ya lo explicaste, en tu cabeza tienes esas, esas memorias, esos recuerdos, y, y es quizá como, como va fluyendo ya tu, tu parte creativa, eh, lo cual está, está fantástico, no, está, está maravilloso. Y, y bueno, no sé si nos quieres platicar, adelantarnos un poquito de qué se van a tratar las piezas que... Que, que vamos a escuchar. Ya nos contabas un poquito que está eh, aprovechando el, el, el, el tema del, del podcast. Eh, te estás eh, reapropiando de, de, de cosas, grabaciones tuyas. Pero bueno, tenemos, eh, ahora nos nos, este, nos nos maravilla la sorpresa de que van a ser dos, no unas, sino dos, dos, dos eh, piezas tuyas que vamos a escuchar. Nos platícanos un poquito por, por dónde va. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar eh, parte de una pieza que se llama Starling, que es, es la que describí como llena de, de, de pedacitos de sonido, de recuerdos, de grabaciones de campo, y luego están compuestas en una forma que ni se reconocen y pueden sonar hasta como ritmos este, bailables, unos para nada bailar bailables, unos que te van a sacar de onda quizá porque están dark, o otros que crean un, un tipo de frecuencias o sonidos como de ruido. Entonces mucho tiene que ver con el ruido, los sonidos y el y re, como de agarrar ese ruido y crearlo como, perdón, este eh, rehacerlo a algo pueda crear a ti un espacio para estar y ser tú, tú mismo o abrirte de donde estás mentalmente y llegar a otro lado, es como para abrir, ¿no? Y este, les tengo que enviar quizá una, una, una bueno, les eh, más, más información sobre eso para que lo tengan ahí en texto, pero el, y la otra pieza es una pieza acústica, hecha muy sencilla Mente con aparatos digitales y este con instrumentos de música generativa y son muy distintas y tengo estas dos diferentes prácticas toco otro tipo de también toco la batería en una, en una banda de punk eh, arte punk wow, wow. este pues estoy aprendiendo pero voy aventándome luego, luego al estilo punk porque pues who cares no el chiste es hacerlo <risa> DIY sí, pero sí, sí tenemos aquí una casa vivo en una casa llena de músicos y este y pues se dio la oportunidad y, y hago mucha improvisación, así que estas dos piezas no son como lo que he estado practicando últimamente que es improvisación con ya instrumentos análogos y acústicos este, es lo que hago ahora pero estas dos grabaciones son de lo que practicaba en Tijuana con la, con la las sesiones de música acústica que próximamente voy a reiniciar acá en Los Ángeles para fondear ahí lo que se tenga que fondear, este, el chicle o el viaje a Tijuana o lo que sé este, y pues nada, son esas dos piezas, no tienen títulos particularmente notables y a lo mejor este, ni me acuerdo cómo se llama la, el nombre de la pieza del, de acústica porque en sí, otra vez son grabaciones que hago en sesión, ¿no? No tienen, no tiene títulos, como un numerito o algo así. Este, pero, eh, Bueno, eso es lo que les voy a ofrecer y yo creo que, que son como más o menos 10 minutos cada pieza para que tengan ahí chance de, de entrar en, en esas ondas cerebrales y, y pues ahí para que viajen. No, pues qué, qué maravilla, qué maravilla, Aide. Pues les recordamos ahorita, terminando el, el, eh, la conversación, los vamos a dejar con este par de, de piezas de creación de Aide Jiménez. Recuerden que si están escuchando esto eh, en su computadora o en su teléfono, donde sea que lo estén escuchando sin audífonos, es el momento para que los vayan preparando y en, eh, en cuanto empiece... Eh, eh, el performance sí, vamos a, a llamarlo así porque realmente es un performance ¿no? que grabaste por eso nos decías que no tienen título son cosas que has hecho en, en el camino que has hecho que has grabado particularmente la, la, la, la parte de acústica entonces corren y agarren sus, eh, sus audífonos para que puedan disfrutar de la experiencia completa entonces eh, pues qué maravilla idea qué maravilla idea si quieres pues maestro Bunt, usted que es el, el, el Master acá eh, no sé si tenga alguna pregunta para, para ir también pensando. Lo que vamos a hacer Aide es eh, vamos a lo que me, me, me, me, me quiero ceñir al, al, al, al rango de programación de NetNet y también pues dejar la libertad de poder seguir platicando. Eh, sin cortar eh, la conversación Porque está, está muy amena Entonces vamos a hacer una versión para NetNet De, de, de, de nuestra barra de programación Y otra, sesión, otra versión para el regular Para poder seguir platicando sin, sin problemas Entonces aquí vamos a, a insertar la parte eh, musical En la versión de NetNet Y pues muchas gracias por escucharnos Estamos muy contentos de formar parte de la, de, de, de la programación y esperemos llegar al número 200 también acá en, en la programación de NetNet. Y por otro lado, seguiremos platicando con aire Gracias. Gracias. Y bueno, maestro Bunt, ¿qué onda? Pues... Uh... Bueno, no es tanto que, que, que no me interese la parte musical o sonora, sino como soy medio maniático y no lo sé hacer yo, entonces me cuesta trabajar. Ah, lo que pasa es que eres un controlador, entonces. Sí, la verdad es que, verdad es que tengo que confesar que lo soy. Um, no, ahorita, ahorita se me fue. Tenía una pregunta y ahorita regresará seguramente. Este, se me fue pero estabas, estabas confesando que en realidad es que eres un controlador y por como no puedes hacer tú la música. Exacto, bueno, eso, eso sí era la, la, esa sí era la confesión. Ah, pero Ay, no, no, eso, tenía que, eso, no tenía que, es que ver bonito. con tu pregunta? No no iba, no, no iba de ahí mi pregunta, bueno, ahorita se me se regresa. <risa> ah, ya me acordé, eh, eh, platícanos un poco porque me, me llamó mucho la atención la T.J., que, o, que, o, que, porque pues, finalmente el film de, de Marker a mí me, me, me, me encanta, es uno de mis favoritos y me llamó mucho la atención. Como este juego de palabras, díganos un poco cómo surge, por el, o sea, es, es como muy, muy llamativo. Díganos cómo surge este proyecto, porque si sí, sí, se, se me hizo bastante, sí. bastante divertida este, este juego de, de palabras. Pues estuvo como divertido como pensar, ¿cómo se va a llamar? O, sea, o sea, en donde me acuerdo si, si me preguntaron o qué, pero yo le puse así en un chat de trabajo la TG porque se me hizo chistosito, ¿no? Que, que pudiera funcionar así por la YT y los acentos y lo que tú quieras y este y luego mi nombre se escribe con acento en la última E y yo sabía que funcionaba dramáticamente y este entonces me gustó que pudiera funcionar por lo sencillo y lo chistosito del nombre, como invertirlo, pero pues es un, un trabajo que, que celebra Tijuana, entonces TJ, ¿no? También, este todo ahí está, ahí lo que pensaste y te imaginaste, ahí está todo. Sí, sí, claro, está hecho con, con las mismas técnicas y por eso es eso también, no, no es nada más, o sea, Ejival, a Ejival de Static Discos lo comisionó la Casa del Lago para hacer dos piezas, que fue el año 21, en 2021, y escogió pues, a, a dos artistas, a mí y a Gaspar, y aparte también a... a, a esta parte alta, y, y a Braulio Lam, y este y y Simonel, ¿no? Hicieron tres, este cortometrajes sobre sus prácticas, o como ellos decidieron, pero Ejival se inspiró mucho por la te, la GT, y su onda loca, experimental que tenían en este espacio que se ve en la en la GT, y pensó, no manches, ahí tiene una cama de acústica, hace música, ok, vámonos pues ya o sea, como, hay que hacerlo de eso, ¿no? o sea, hay que incluir y hacer un tipo de docuficción, entonces se convirtió en, un, en una especie de docuficción con con este con personas, espacios, historias específicas, reales, pero amarradas en una con, en una ficción. Este y así, pues por ahí va, por ahí va este, es, ese proyecto. Pues ¿qué, qué, chistoso. Yo, yo sí, esto de TJ pensé que era como tj no, o sea, juego de y, y, y, y sí me vino a la mente, pues es como la no más que al revés, pero yo más bien me fui por el lado de, de lo de TJ pero, pues, suena interesantísimo. Es la maravilla de la creación experimental para, sí. para todos aquellos que nos están escuchando y que todavía están reacios a aceptar que estas cosas son, viven, vibran y, y, y transmiten cosas maravillosas. Pues, nada más que este ejemplo, ¿no? Del trabajo de Aide, cómo entrecruza entre un montón de, de canales para de creativos para realizar. Eh, pues en este caso no, no, es un cortometraje pero bueno básicamente tu, tu práctica musical ya es todo un cúmulo de, de, de, de conexiones ahí neuronales para, para poder destapar también nuestros nuestros nuestros eh, no sé nuestra, nuestra vibración yo qué sé está está la verdad es que ha estado bien, bien chido ahí. ¿eh? vamos a, a este a quedarnos para escuchar estas estas piezas que nos que nos compartes eh, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer eh, conocer más de cerca tu, tu trabajo. Ya, ya Dira nos había dicho: Ah, es que tenemos que platicar con ella, tenemos que platicar con ella. Y bueno, pues elegimos este capítulo número 100 para que fuera un, una, una, un momento especial. Y, y bueno, pues aquí en el podcast tenemos la costumbre de, de cerrar eh, el, el, el mismo con un pensamiento positivo, algún comentario no sé, algo que se nos quede ahí para para que la, igual se nos nos, nos vayamos a, a, a dormir con la o a lo que sea que tengamos que hacer después de escucharlo con la canica rebotando entonces, este, pues te vamos a pedir un, un comentario, un, un pensamiento final Aire, gracias por, por acompañarnos y este y, y bueno, ¿cómo ves? Ok, pues antes de mi comentario comentario, eh, quería darles las gracias y Estoy muy emocionada de conocerlos, conocerles más a través de su participación en el radio. Es un honor eh, iniciar esta nueva fase con ustedes, así que la neta, eh, estoy muy emocionada por eso, gracias. Y un pensamiento quizá que se pueda quedar ahí por ahí es que es una, para mí una, una realidad, o sea, el experimentar es vivir... No, el, el vivir es aprender, aprender es vivir y estamos constantemente procesando lo que estamos experimentando y nosotros somos los responsables en literalmente responder y lo hacemos con este tipo de trabajo que estamos compartiendo aquí y gracias por ser tú y qué suave que puedo ser yo con ustedes. Así que por ahí. Fantástico, Aide, pues sí, sí, sí, sí, está la eh, experimentación está ahí en, en, en nosotros y, y pues qué maravilla conocerte, te digo, insisto, tu trabajo, tu, tu, tu, tus creaciones y nos vamos a quedar escuchándolas. Pero antes, maestro Gunt, te toca. Pues gracias, Aide, por, por compartirnos un poco sobre, sobre tu proceso creativo, la verdad es... es el experimentación, yo creo que es como, como una fuerza así, desbocada, como los caballos que aparecen en la TG, que yo creo que es una de las secuencias que más me, me, me, me movieron, porque además pareciera que está en movimiento, quienes nos están escuchando, échenle, échenle ojo a este trabajo, que es bien, bien interesante porque finalmente es como la creación de, de un ambiente que nos lleva yo quisiera pensar que la experimentación pues es así, ¿no? Como esta fuerza desfocada así tremenda eh, gracias una vez más a Ide muchos saludos hasta, hasta hasta Tijuana si encuentras todavía ese food truck ahí por Correa, Los también. Ángeles, hasta Los Ángeles Écha, échate un, unos taquitos este, en, en, en honor a Ultracinema este, eh, y pues pues nada, también agradecer a Yadira que estuvo con nosotros unos minutos fue un bonito flashback porque ella fue una de nuestras conductoras uh, en en en la segunda temporada fue nuestra conductora entonces pues también estuvo súper bonito que nos pudiera, nos pudiera acompañar y sí, la verdad es que es una Región riquísima en, en, en creación y pues sí también mucho gusto en conocerte este ayer, y pues ojalá si sí, se nos haga algún día de ultracinema cinema eh, eh, dj Juana eh, y, y, y pues eh, la verdad estoy muy contento ha sido complejo ha sido ha sido de pronto Difícil mantener 100 programas, 100 emisiones al, al, del podcast, pero pues vamos por 100 más, porque siempre platicar con, con, con artistas como, como AIDE pues siempre nos anima, ¿no? Mecha siempre es como, como hasta, hasta terapéutico, eh, ahora sí, lo más extenso del término, ¿no? Y pues vamos a escuchar. Eh, pues, piezas de, de tu creación bastante, bastante interesantes. Pues, bueno, eso es, um, Sí, pues, pues sin duda, sin duda, este camino de los 100 capítulos ha sido muy, muy interesante. Y, y como bien dice Antonio, en muchos sentidos terapéutico. Y, y pues bueno, uh, agradecerle a todos los que han participado en ellos, en estos primeros 100 capítulos. Agradecerle a todos y cada uno de los, de los invitados. A todos y cada uno de las personas que han pasado por acá a visitar la, la, la cabina, la cabina virtual. Y pues agradecerte de, de, de, de nuevo a ID por, por ser parte de esta celebración y sobre todo pues por, por hacer un arte tan, tan interesante, tan fuera de la caja que es lo que siempre abogamos nosotros, que, que, que tratemos de, de lo que sea que hagamos, en el caso pues nuestro cine experimental, pues que sí, ¿no? que trate de pensar fuera de la caja, que trate de ir más allá, trate de, de, de que salga de las entrañas mismas de nuestro, de nuestro ser. Y creo que tu trabajo lo cumple a cabalidad, estamos muy contentos de que, de que hayas formado parte de este capítulo 100. Y pues nada, ya, nos, nos vamos a callar para podernos dejar eh, con eh, estas piezas de ahí de Jiménez. Recuerden que eh, es lo mejor que, que lo escuchen con audífonos, que bueno, que se tomen los 20 minutos que va a durar eh, para que se lo tomen con calma, que se sienten, que se relajen y que se pongan sus audífonos. Y pues bueno, esto fue el capítulo 100 de Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Eh, los espero. ¡Ah! Antes de que se me olvide, perdón. Tienen que, por favor, háganos el favor de compartirlo, de, de, de, de, de rolarlo, de, de, de comentarlo, donde sea que lo escuchen. Y, eh, y recuerden que a partir de este capítulo estaremos en NetNet Net Radio, para que eh, también lo puedan escuchar ahí. Ahí eh, estará saliendo el mismísimo día jueves también. Eh, y bueno chequen la programación, que también son, son otras, otras, otros proyectos muy muy interesantes. Ahí en, en, en la página de Netnet Net Radio estará toda la información. Lo pondremos aquí abajo, tanto la, la, la liga a Netnet Net Radio como eh, la liga a la página de Aide, para que puedan checar eh, la Tg y otras cosas que maravillosas que tiene Muchas gracias, Aide. Gracias a ustedes, felicidades. Maestro Bund, ahí, ahí nos vemos. Muchas gracias. Estoy muy bien, mucho amor. muchísimo gusto. Gracias. Hola, soy Ndeye, un avatar de inteligencia artificial de Sapers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. Que la disfrutes.